peces prehistóricos, serpientes marinas, calamares y tiburones gigantes, medusas de 20 toneladas de peso, en los océanos de nuestro planeta, existe una fauna increíble y que en ocasiones se revela ante los ojos humanos, llenando de terror a los testigos. Durante siglos los navegantes de la antigüedad quedaban paralizados por el terror ante las terribles leyendas acerca de monstruos en las profundidades de los océanos. Algunas de las criaturas mencionadas en estas leyendas eran enormes peces y otras resultaban mezclas de seres marinos con animales míticos como los dragones. Con el paso del tiempo y el desarrollo de las ideas científicas, estos conceptos comenzaron a cambiar y las viejas bestias marinas parecen haberse ocultado más de la vista del hombre. Los monstruos marinos son criaturas que nadie niega que existan. Y es que todos sabemos que las profundidades del mar no han sido todavía exploradas, por lo que ahí pudieran vivir animales que jamás hubiéramos imaginado. Siendo los mares sitios prácticamente inexplorados, no es de ninguna manera descabellado creer que en sus profundidades se encuentren seres desconocidos, posiblemente prehistóricos que han logrado adaptarse a las condiciones de los grandes fondos marinos y en algunos casos con más de 7.000 metros de profundidad, desarrollando enormes tamaños. Hace unos 200 millones de años, el mar albergaba seres descomunales. Tiburones tres veces más grandes que los actuales. Reptiles de más de 30 metros de largo. Cangrejos y anguilas colosales. Se cree que la mayor parte de esta fauna desapareció con el paso de los siglos. Pero, ¿realmente se extinguió? Fósiles vivientes. En 1938 tuvo lugar un hecho que conmocionó a los naturalistas y zoólogos de todo el mundo. Unos pescadores habían atrapado en aguas de Madagascar un enorme ejemplar de pez que, dada su rareza, fue enviado a los científicos para su estudio. Se trataba de un celacanto, un pez que era el eslabón entre los primitivos habitantes del mar y los primeros animales terrestres. A esta especie se le había fijado una antigüedad de 75 millones de años. Gracias al estudio de fósiles, el pez en avanzado estado de descomposición fue estudiado por el profesor J.C.B. Smith, famoso experto sudafricano en fauna marina. Smith, entusiasmado con el descubrimiento, ofreció una recompensa por otro ejemplar en buen estado. Pero estalló la guerra, y los estudios fueron suspendidos hasta 1952, cuando en las mismas aguas fue atrapado otro ejemplar, y en los años siguientes los elacantos continuaron apareciendo. Y aunque hasta la fecha ninguno ha soportado el cautiverio, los biólogos marinos disponen de más de 100 ejemplares disecados para su estudio, convirtiéndose estos en auténticos fósiles vivientes. Monstruos marinos En 1930, el doctor Anton Brown recogió a profundidades de apenas 300 metros una larva de anguila de 1.80 metros de longitud. Mediante el estudio del animal se llegó a la conclusión de que, de haber alcanzado la madurez, su tamaño habría sido 18 veces mayor. Y si se toma en cuenta que algunas especies de anguilas multiplican su tamaño larval por 30, el ejemplar podría haber llegado hasta 32 metros de largo. Una serpiente marina gigantesca, ni más ni menos. Quizá esta sea la respuesta a las innumerables historias de los antiguos marineros que hablaban sobre serpientes gigantes que encontraban en sus viajes marítimos. Pero estas no son las únicas bestias del océano, vamos a conocer otras más. El calamar ofrece un ejemplar similar. La mayor parte de la gente lo considera un cefalópodo pequeño y generalmente lo es. Pero con el tiempo necesario y a ciertas profundidades, esa misma variedad se transforma en gigante llegando hasta los 16 o 17 metros. Estos monstruos marinos, permanecen la mayor parte del tiempo en las profundidades y rara vez se aventuran hasta la superficie sin embargo cuando lo hacen su aparición produce terror otro ejemplo lo ofrece el tiburón ballena colosal bestia que llega a alcanzar hasta 18 metros de largo aunque en compensación es sumamente pacífico su aspecto por el contrario es sumamente atemorizante pues aunque se alimenta básicamente de plancton sus fauces muestran varias hileras de dientes de tamaño descomunal. Leyenda y realidad. Pero, ¿hasta dónde son realidad las leyendas de monstruos marinos? Algunas informaciones modernas nos llevan a pensar que en la actualidad siguen apareciendo en el mar criaturas monstruosas como las que vieron los navegantes antiguos. El coronel James Sweeney, teniente coronel de las Fuerzas Aéreas y antiguo colaborador de la Oficina Oceanográfica Naval de los Estados Unidos, escribió un libro titulado Monstruos Marinos, que trata de relatos de testigos presenciales, en el que revela inquietantes encuentros contemporáneos con criaturas descomunales y monstruosas, posiblemente surgidas de insondables fosas marinas. Uno de los casos relatados por Sweeney es el acontecido al vapor del transporte Curanda en 1973. El Curanda, dos días después de haber zarpado del puerto australiano de Sydney, se topó con mar grueso, cabeció en una ola especialmente grande y se encontró de pronto con un monstruo marino. El oficial de guardia describió el incidente así. Cubriendo el frente del barco estaba una enorme masa redonda que semejaba una medusa gigante. Debe haber pesado como 20 toneladas y tenía unos tentáculos enormes que se remolinaban sobre la cubierta, cubriendo la cámara del timonel y el puente. Según el relato del vigía, un hombre llamado McGuinness fue golpeado por uno de los tentáculos y cayó sobre cubierta gritando de dolor. Sus compañeros trataron de auxiliarlo, pero a pesar de sus esfuerzos, este falleció. La medusa gigante se adhirió fuertemente al barco sin que los desesperados tripulantes pudieran moverla de ahí. El capitán apelaba a todos los recursos para deshacerse de aquella bestia que estaba atravesada en la proa. No había modo de quitársela de encima, pues sus tentáculos tenían aguijones venenosos que podían causar la muerte de un hombre en poco tiempo, como le ocurrió al desafortunado McGuinness. En estas condiciones, el curanda lanzó un desesperado S.O.S. que fue recibido por otro carguero llamado Hércules, que acudió lo más pronto posible. La tripulación del buque de rescate montó mangueras de alta presión y las dirigió contra el monstruo. Aún así, tardaron más de dos horas en lograr que el ser se soltara de su presa. Los análisis de los restos de tentáculos abandonados en la cubierta revelaron que efectivamente se había tratado de una impresionante medusa gigante. El incidente del King George Otro de los casos narrados por Sweeney ocurrió en 1971. En aquella ocasión, el carguero King George, en ruta de Samoa, a Filipinas, chocó contra una masa sumergida de considerable tamaño. Acto seguido, a uno de los lados del barco, emergió una cabeza enorme. El capitán declaró ante el detector de mentiras. Luego salía el cuello que parecía estar pegado a una gran joroba que permanecía sumergida. El oficial inglés llamado W. N. Lindsay agregó, «El cuerpo tenía una larga cola y la cabeza destacaba por la enorme boca llena de colmillos» sus ojos eran pequeños y diminutas orejas. Una y otra vez este ser aterrador se lanzó con furia contra el barco, haciendo que se estremeciera. Desesperado el capitán envió un hombre al puente para que armado con un rifle de gran calibre atacara a la enorme bestia. El marino disparó alrededor de seis veces dando en el blanco y al poco rato el animal se hundió lentamente sin volver a dar señales de vida. En julio de 1734, Hans Edge, un misionero noruego que iba a Groenlandia, vio algo increíble cuando su navío se aproximaba a la colonia danesa de Buena Esperanza, en el estrecho de Davis. Mencionó que apareció un animal marino terrible, que se levantó tanto sobre el agua que su cabeza sobrepasaba la cofa mayor del barco. Tenía un hocico largo y agudo y resoplaba como una ballena. Tenía aletas anchas y grandes y su cuerpo parecía de piel muy dura y arrugada. En la parte baja tenía cuerpo como de serpiente y cuando volvió a sumergirse, se combó hacia atrás y al hacerlo levantó del agua una cola del largo del mismo tamaño que el navío. Lo que vio Hans Hedge y otros testigos de monstruos marinos es una verdadera fortuna, y no solamente por haber salido vivos de estos encuentros, sino también por haber visto monstruos que no conocemos aún. Así que la respuesta sobre si hay criaturas marinas monstruos en las profundidades, la respuesta es sí. Son tanto los casos que incluso haré más videos para deleite de todos ustedes. Espero les haya gustado mucho este video de monstruos marinos. Vamos a tener muchos más capítulos aquí en Oxlack Investigador. Cada miércoles y cada sábado hay video nuevo, así que aquí los espero. Pero les tengo una sorpresa. En la descripción de este video les voy a dejar un link en donde van a ver un video muy diferente a los que están acostumbrados. Verán a un Oxlack en otra faceta. Así que vayan, seguramente ese video no lo han visto. Es una sorpresa que tengo para ustedes. En la descripción de este video les dejaré el link Así que denle clic y vayan a verme. Me dejan un comentario para saber si les gustó o no. Y también déjenme su like y su comentario en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde subo contenido toda la semana, todos los días, todas las horas. Nos vemos. Mi nombre es Oxlade Castro. Hasta la próxima.